Hay veces que este auto me da MUCHA bronca ¿Cómo Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más A un nuevo video de El Rincón del Ford Como están viendo, este capot ya está siendo liquidado Queda muy poco de él Y en este video va a quedar prácticamente nada Como puse ahí, la seguridad primero Usemos guantes, usemos lentes chicos, pudimos no Así que bueno, arrancamos a medir, arrancamos a cortar. Una de las formas de las, que, de las que yo marco la chapa, porque cuando usas un lápiz se borra todo lo que marcas, es con un destornillador, más o menos con la punta afilada, más voy marcando con, con la ayuda también de una regla de escuadra, va como piñera. La parte que estoy cortando en este momento es eh, la parte del, del, del piso del lado derecho. Me falta muy poco para poder terminarlo. Empezamos a preparar con un disco flap. Lo dejamos al color de la chapa y está preparado. Así que, bueno, esta herramienta, este taladro de logo empagio, estoy sincero, me ha ayudado un montón de veces. Lo práctico que es, el no tener que enchufar, desenchufar la batería que dure una eternidad, es 100% recomendable. Puedo asegurar que va a ser una de las mejores compras que, que van a hacer en cuanto a herramientas. Así que bueno, le saco un poco el óxido que tiene por acá, por allá. Y vamos a ver cómo queda. Me compré estos argentitos, estas morcí, pequeñas morsas. y Me han ayudado un montón a lo que es para soldar eh, esta parte del, del zócalo. No sé cómo se llama, creo que se llama Contra Zócalo, pero bueno, eh, me ha ayudado mucho y la verdad que ha quedado excelente. También compré estos guantes de cuero eh, que también me han ayudado muchísimo a que no quemarme y obviamente poder eh, trabajar más tranquilo, más cerca incluso de, de la llama y bueno, cura bien piola. Así es como ha quedado el cordón del zócalo, no es lo más prolijo que hay, pero siento que he mejorado bastante. Y bueno, con un poco de ayuda, de, de peso, voy a ponerme, voy a empezar a soldar lo que falta. Como siempre agradeciendo a las marcas, a Dove Pagio y a Crossmaster por las herramientas que me han dado una mano muy grande y gran parte gracias a ellos podemos avanzar en este proyecto. Así que bueno, con, la, con los sargentos siempre firmes empezamos a darle acá abajo. En el video anterior que yo hice, mostré cómo eh, limpié adentro de acá el zócalo que estaba lleno pero lleno de tierra. Es muy importante para el que tenga pensado restaurar el auto, eh, pintarlo acá adentro con antioxidante, con convertido de óxido, para que no tenga ningún problema de picadura. Fíjense que este zócalo está muy sano, así que bueno, eso es un golazo. Seguimos avanzando, ya he cortado lo que es eh, esta parte del piso, esta chapa así que va a ser un desafío bastante grande soldar. Voy a necesitar mucho material y bastantes horas para, para poder hacerlo. Eh, la verdad que esta parte no se me hizo tan difícil, pero eh, sigue habiendo problemas en cuanto a, a que la chapa muy, muchas veces no está tan limpia y bueno, hay explosiones forma escoria no suelda pero bueno con paciencia va quedando la verdad que muy contento con el progreso que estoy teniendo en cuanto al auto Seguimos soldando con mucha paciencia esta técnica del trapito mojado. La vi en un grupo de Facebook de chapistas, eh, me ha ayudado muchísimo a bajar la temperatura del de, de, de, out, de lo que es toda la chapa y, bueno, y darle tranquilo sin que se flame tanto. Me apoyo acá con un gato, el gato tijera, obviamente usando el taladro alámbrico de doble Pagio para hacer la tarea mucho más fácil y para poder emparejar el piso nuevo con el piso viejo. Llegó la parte de la destrucción en la que voy a tener que poner el piso del lado izquierdo. A este piso yo lo compré porque no me queda más capot para para seguir cortando así que bueno gente me convierto en un... acá me agarró un ataque y dije bueno voy a agarrarlo a a masas o a la todo podrido, todo podrido la parte del zócalo este, mucho, muchos años que han pasado y bueno malos trabajos también en donde han soldado chapa arriba de chapa no le han es impresionante que en la parte esta del zócalo de adentro del zócalo no le han puesto ningún tipo de protección ningún tipo de antioxidante nada nada nada la chapa sola y bueno esto es un trabajo horrible porque ya están viendo que se ha podrido todo Así que bueno, ahora, después de terminar esto, al día siguiente, eh, voy a grabar de cómo ha quedado el piso del lado derecho, porque me había faltado un poquito, así que bueno, nos vemos en el próximo día. Amigos, al finalizar este día, doy por terminado el piso derecho de nuestro Proyecto forfasco imperfecciones hay miles miles de detalles pero lo más importante es que lo hice yo con mis propias manos y mis propios recursos, así que más que contento ahora vamos con este nuevo desafío animadísimo con mucha más experiencia este, ahí ya está el piso comprado así que bueno gente muy contento y muy ansioso de empezar la nueva etapa que es el piso derecho, izquierdo, perdón, todo un desafío nuevo. Pero lo que me preguntan qué es eso negro, que me han preguntado varias personas por Instagram, no. eso se llama antioxidante. Eh, es muy espeso, así que está bastante bueno porque cubre todos los poros de la soldadura. De todas formas, esta parte de acá después, en las uniones, voy a estar poniendo sellador ahí por ejemplo así que bueno, vamos a revivirlo muchos años más a este falco todavía falta, falta, falta pero cada vez menos un abrazo grande a todos y espero que les haya gustado les haya encantado el video y que por favor me puedan dejar un comentario, un like y se puedan suscribir saludos enormes a todos un abrazo, el rincón del fondo